Buenos días, gracias, presidente, buenos días, senadores, senadoras. Como en aquel concurso famoso de Carlos Sobera, el Partido Popular siempre tiene a mano dos comodines. Cuando tiene algún problema, los problemas del Partido Popular, que son los de su líder, Pablo Casado y sus problemas con el máster, siempre tira de alguno de los dos comodines, el comodín de Cataluña o el comodín de la inmigración, parece que hoy toca el comodín de Cataluña y de la unidad de España. Pero es que a mí me parece, y aunque resulte paradójico, que es a ustedes a quien les molesta más cuando nosotros decimos que la unidad de España no está en peligro y les molesta a ustedes más que los independentistas. Porque parece que ustedes necesitan que de verdad la unidad de España esté en peligro para poder hacer política y que se hable de algo que no sea los problemas del máster de, de Pablo Casado. Mira, A mí me da la sensación de que a ustedes no les preocupa tanto la cuestión de la unidad o la soberanía. A ustedes les preocupa que haya otros proyectos y otras ideas de España. Su problema no es que cambie la unidad, sino que cambie España. Los enemigos de la soberanía de España no están dentro de nuestro país, están fuera. La soberanía de España peligra cuando uno de sus ministros, el exministro señor de Guindos, afirmaba que no se podía tocar la reforma laboral porque los mercados no lo iban a permitir. ¿Quién es el soberano? ¿El pueblo español o potencias y grupos financieros extranjeros? ¿Dónde reside la soberanía? ¿En las Cortes Generales y sus Parlamentos o en Wall Street o Bruselas? Una patria es soberana cuando tiene instrumentos para ejercer su soberanía, que quiere decir aplicar su Constitución en su territorio, cuando sus gobiernos actúan para garantizar derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y muchos otros que incluye nuestra Constitución. Un país vende su soberanía cuando vende su parque público de vivienda a fondos buitres extranjeros. Quien vende vivienda pública a Blackstone es un traidor a la patria y hablo del Partido Popular de Ana Botella o la convergencia de Artur Mas. No hay patria ni Constitución sin derechos. No hay soberanía cuando los gobiernos de España obedecen a creadores extranjeros y no a sus ciudadanos. Pronto hará un año que esta Cámara autorizó al anterior Gobierno a autorizar el artículo 155. Nuestro grupo votó en contra. Hoy avanza tímidamente ya el diálogo, quizás demasiado tímidamente. Desgraciadamente, Siete dirigentes políticos y dos líderes de movimientos sociales permanecen hoy en prisión, sin condena, acusados de delitos muy graves, los más graves que, puede, eh, que se puedan hacer desde la actuación política. No lo entiendo ni lo puedo compartir y solo por el respeto a la separación de poderes voy a abstenerme de opinar sobre cómo lleva el proceso el Tribunal Supremo. Sí me sorprende que otros poderes del Estado no respeten esa separación de poderes y me refiero al jefe del Estado. Si el rey quiere abandonar su función constitucional de árbitro y quiere hacer política de parte, lo que tiene que hacer es presentarse a unas elecciones como hemos hecho todos aquí. Solo decir y espero que deseo que estas nueve personas hoy encarceladas de las que discrepo políticamente, pero yo quiero discrepar de ellas en la calle y en libertad. Eh, señor Claría, señora Cortés, ahí va a ser 11 de septiembre. Ayer fue 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, una fecha de reivindicación del hecho nacional de Cataluña y de su autogobierno. Por ello quiero pedir desde aquí, en el Senado, porque no lo podemos hacer en el Parlamento de Cataluña porque está cerrado, le quiero decir que los problemas y las luchas entre Juntos por, Juntos por Cataluña y Esquerra no pueden ser más importantes que los problemas de los catalanes. No puede ser que durante la huelga de taxistas de Barcelona el Parlamento, el Parlamento estuviera cerrado. No puede ser que cuando hay una evidente falta de policía en el, en el centro de Barcelona el Parlamento esté cerrado, que cuando compartamos los accesos del modelo turístico de Cataluña el Parlamento esté cerrado. Hay que reunir inmediatamente el Parlamento porque es la sede de la soberanía de Cataluña y hay que discutir estos estas eh, cuestiones también en el Parlament. Tenemos que volver al consenso del antifranquismo catalán, el, aquel consenso que decía que es catalán quien vive y trabaja en Cataluña. No hay nada más republicano en Cataluña que esa definición de ciudadanía que no depende la, de la adhesión a una ideología y a ningún himno, sino a la residencia y al trabajo. Muchas gracias.